Estos que están aquí son los sedecanes que se dedican a meter a la gente. Acaban de meter a estas chavas y así está coqueteándolas y abrazándolas y toda la cosa. Y estamos a punto de comernos un kebab, aquí con nuestro amigo, vamos a ver qué tal. Estamos en Omeya Yokocho, Fanta, ah, aquí está, Melonzora, <tose> y valen 500 millones de o? Sí, Ah, uh, yes. A little. Y esta es una opción económica para comer que, la verdad es que resuelve bien. 600 con la bebida, una melonsora y está bien, es de carne o de pollo te van a escoger de pollo puerco digo pollo o carne es como el taco pastor para nosotros, más o menos y esto es aquí en Ameyayo Cocho, pero los hemos visto en varios mercados el que va. hoy se nos antojó cambiarlo un poquito de lo japonés y para acordarnos un poquito de nuestros taquitos al pastor Ahí está bien, ¿eh? está bien